Sin la creatividad humana, todo lo que ves a tu alrededor no existiría. La realidad que te circunda sería completamente distinta si no hubiese aparecido sobre la faz de la Tierra eso que vamos a llamar pensamiento creativo humano. Lo que comes, lo que bebes, lo que lees, lo que oyes, lo que sueñas... Todo esto y también tú es producto de un proceso continuo y compartido de multitud de personas que pasaron por este mundo antes de ti y que han aportado su eslabón a esta cadena infinita de creatividad. Ah no, yo no soy creativo, nunca lo he sido. Además, no todo el mundo tiene que ser creativo, ¿no? Si piensas que no todos podemos ser creativos, te equivocas. Todo el mundo es creativo. La cuestión es averiguar en qué somos creativos y de momento tú lo tienes fácil. Te vamos a decir en qué lo eres y lo vas a hacer aún más. En tu trabajo, como profesor. Has entrado aquí con la misión de ser un profesor aún más creativo. ¡Qué manía con esto de innovar y de ser creativo! ¡Que yo soy profesor, no artista! No se trata de que nos obsesionemos ahora con ser más y más creativos cada vez, pero sería absurdo desdeñar la necesidad de ser creativos en un escenario como el actual en cualquiera de las facetas humanas, por no decir en todas. Y por supuesto también en el ámbito educativo. Los retos y las dificultades a los que te enfrentas como profesor cada vez que te pones delante de un grupo de alumnos son numerosos y además cada día aparecen unos nuevos. La misma cantidad de retos y de dificultades son los que se plantean si a lo que optas finalmente como esperamos es a que planifiques, organices y diseñes tu propio MOOC. El espacio social y tecnológico en el que se desenvuelve hoy la enseñanza, presencial y también online, está más abierto que nunca. Antes, el profesor podía tener el control de la situación casi en su totalidad. Hoy, ya no. Por mucho que nos empeñemos, la realidad, también la docente, es más líquida ahora. Buena prueba de ello es eso que se ha dado en llamar Massive Open Online Course. Si estás aquí es porque te has propuesto como objetivo desarrollar uno de ellos y si quieres que tu MOOC tenga éxito, la creatividad es un ingrediente ineludible. Ya, ya, y entonces me pongo a hacer el payaso delante de una cámara... ...y me visto de Napoleón y así soy creativo y tengo éxito. La de payaso ha sido una de las profesiones más antiguas de la historia... ...ha estado presente en todas las culturas, en todas las sociedades... ...así que no la infravalores. La creatividad es algo mucho más complejo o mucho menos... ...que hacer cosas extravagantes sin más, y lo sabes... Y entérate de una vez, ya eres creativo. Y además, eso que dices de que no eres un artista, también es falso. Llevas un artista dentro y aún no lo sabes. Por ejemplo, ¿sabes dibujar? Me lo mía. Si te hubiera preguntado lo mismo cuando tenías cuatro años, hubieras dicho que sí, como hacen la totalidad de los niños a esa edad. Yo he dicho, ¿sabes dibujar? Pero tu cerebro ha oído, ¿sabes dibujar bien? Y claro, ahí es cuando ha entrado el bloqueo. Y si yo te pregunto, ¿sabes dar clase? Seguro que me respondes sí, claro. Y menos mal. ¿Y por qué sabes dar clase? Sencillamente porque das clase. El hecho de ser profesor lo da la práctica, la práctica de dar clases. Y el hecho de ser creativo también lo da la práctica, la práctica de pensar creativamente. Ya lo dijo en el siglo XIX el escritor Charles Reed. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Por diferentes razones, a la inmensa mayoría de nosotros nos han robado nuestro destino creativo. Ya lo dijo Sir Ken Robinson. El sistema educativo convencional es el que se ha encargado de enterrar la creatividad que todos teníamos dentro de nacimiento. Pero no te preocupes, tu esencia creativa sigue ahí, intacta, esperando a que decidas de una vez por todas sacarla a la luz. Ser creativo es decidir ser creativo y una vez tomada la decisión, trabajar continuadamente para lograrlo. ¿Qué? ¿Estás decidido? Bienvenido entonces al Creativity Mock Camp, un mock concebido al modo de un campamento en el que durante las próximas ocho semanas vamos a poner a funcionar tu creatividad. ¿Estás preparado? Ah, por cierto, y si de lo que se trata es de hablarles a tus alumnos de la revolución francesa y su devenir posterior, no descartes vestirte de Napoleón.